Ofrece unas habilidades de vuelo fantásticas, una inteligencia que lo desmarca de la competencia pero sobre todo, una gran calidad a la hora de grabar vídeo desde las alturas. Lo de DJI y los drones no es nada nuevo. El fabricante chino ha sabido posicionarse líder del mercado con soluciones muy bien pensadas, no solo por tecnología, sino también por su capacidad para transmitir al público la idea de que cualquiera puede volarlos. Nosotros hemos analizado el Phantom 4, uno de los modelos más interesantes del mercado que se nos presenta dentro de una caja muy bien estudiada, que además de proteger por fuera, ayuda a la hora de transportarlo de forma segura. Una vez abrimos la caja, colocamos la batería y las hélices, que cuentan con un sistema nuevo mucho más fácil, rápido y seguro de usar, vemos sus principales características. La primera es que es mucho más delgado y mejora en aspectos al diseño de su generación anterior. También llama la atención sus cuatro cámaras y dos sensores de ultrasonidos, que sirven para calcular distancias, detectar objetos y evitar así choques, además de ayudar durante el vuelo, ofreciendo una mejor estabilidad. Y sí... Tampoco nos vamos a olvidar del nuevo gimbal que ha sido rediseñado Ahora la parte flexible se ha colocado dentro del chasis y esto permite que la cámara quede mucho más protegida. Dicha cámara permite realizar movimientos de til y pneos. Estos últimos están litados para evitar grabar las felices, pero se puede desactivar si lo deseamos. Pero manos, solo podemos decir cosas buenas: es cómodo, das haciendo reúste y solo cuestión de minutos. Nos cuenta que tenemos a la carne de nuestras manos todas las opciones que podríamos necesitar durante el vlog. Y eso es importante porque aquí la pantalla del smartphone o la tablet que haremos de forma conjunta y que resulte prescindible no tendremos por qué tocarla. Por supuesto, sí, podremos hacerlo. Y luego o durante para diferentes ajustes muy concretos, como por ejemplo los diferentes modos inteligentes de vuelo. Estos modos son up, un opción que permite tocar un punto de imagen que está captando el drone con su cámara para que se dirija hacia ese punto de una forma automática. El otro es tip track, en este caso lo que hace el cámara es no perder de vista el objeto que hayamos marcado. Esto ayudará, dará mucho juego de cara a rezar auto-grabaciones. Y por último, tenemos por me, un modo en el que el drone sigue siempre hablando de control. Por cierto, el control costo joystick es muy preciso. La única P que le contamos es que la experiencia que ofrece el dispositivo depende mucho en parte de smartphone o tablet que hayamos elegido para conectar. Principalmente por el alcance, pero sobre todo a la hora de transmitir la imagen en tiempo real. Pero pasemos al velo que es lo que interesa. Como ellos mismos dicen, el Tanto 4 es un producto que cualquiera podría hacer Cierto, gracias a sus modos asistidos lo permite y además el sistema de estabilización es de tabla alto facilita mucho vuelo. De todo modo es cuando está en manos experta, cuando desprimen al máximo sus capacidades, no solo por poder activar el MOS porque la libertad total y también alcanza una mayor velocidad, sino también, porque es como se pueden conseguir planos o tomas de mayor calidad dinamismo. Este, sin duda alguna, es un drone pensado para grabar vídeo. De ahí tenemos su cámara principal que cuenta con un sensor Sony X-More 12,4 megapíxeles, lente de 94 grados y una apertura F2.8 para ofrecer una realidad de vídeo muy alta. Pudiendo llegar a obtener clips a diferentes resoluciones, desde 4K a HD, 2,7K o 1100p. Sí, también en modo 70 p pero es cierto que es poco interesante. Y resulta llamativo y muy funcional el modo Android 80 p en 23 por segundo. Sabiendo lo aprovechar, vamos a poder conseguir planos que luego en proporción podremos utilizar para realizar secuencias en modo de gama linda. Todo esto, te ya le presupuesto, esto, este posiblemente sea el mejor drone que vas a poder encontrar en su segmento. Un dispositivo perfecto para el sector de consumo y también para muchos trabajos profesionales y se aprovechar. en diseño, grandes estaciones, tecnología y una capacidad de video con las que sorprender. Las pocas limitaciones les encontrarás la ley que vais poca a la hora de jugarlo en diferentes espacios.